A ti, que te tocó vivir hambre y tristezas A ti, que viviste periodos de entreguerras A ti, que luchaste por los derechos en trincheras Y ahora ves como todo se pierde en papel mojado No estés triste, estamos a tu lado No pienses que la juventud te ha olvidado Hay gente que lucha y no está del lado de los malos Sabemos todo por lo que has luchado Estamos a tu lado, aunque soledad te haya abrazado a ti que empuñaste un fusil como guerra civil, luchaste contra el franquismo por nuestro porvenir A ti que las arrugas como pincel tintan tu piel, a ti que los dolores curabas con leche y con miel A ti que viste como industria destrozaba natura y nadie te hace caso cuando dices que tecnología no cura No hay duda, no hay duda A ti que viniste de Andalucía a Cataluña a trabajar hora tras horas de a ti que protegiste a los tuyos con orgullo Y a veces no recuerdan que la mariposa sale de un capullo A ti que bancos te han robado el dinero Te han querido meter en su sucio juego A ti hoy te traigo y te canto A ti hoy te traigo y te canto Con sus preferentes ofreciéndote mentiras Esas sucias serpientes No tienen respeto ni por su propia que después de trabajar año tras año Solo quedó triste pensión entre tus manos A ti que con esfuerzo dibujaste un sueño Y ahora ves como banquero se creen tus dueños Decirte que todo esfuerzo tiene su recompensa Que hay algo más detrás de todas las apariencias Que te quiero por quien eres y no por tus riquezas Que el amor que siento por ti seguirá vivo En estas letras En estas letras A ti hoy te traigo y te canto